Tú mereces la pena en esta vida, porque además eres el protagonista. A lo largo de toda tu vida vas a vivir experiencias en las que vas a participar, que te, donde vas a sentir, donde vas a proyectarte, donde vas a incomodarte, donde vas a desear. Y toda esta experiencia de vida te va a llevar a forjar quién eres. Por eso eres importante. Por eso tienes también esa posibilidad de conocerte mejor. Al final y al principio, con quien más tiempo pasas es contigo mismo. Y con las personas que te rodean. Al principio, la familia. Luego vas desarrollándote y acabas conectando con tu propio entorno, vas generando la realidad de tu vida. A veces piensas que la vida te lleva a donde te lleva y es así, porque de alguna manera formamos parte de una existencia, de un movimiento a nuestro alrededor y hemos de ir amoldándonos a él chocando o bien interactuando a nuestra manera y como queremos. En otras ocasiones, pues estás contigo, tomas tus propias decisiones y desde aquí vamos caminando a lo largo de la vida. En todo este tiempo, que al final y al principio estamos un tiempo en esta vida, lo que hagas en ella, lo que vivas en ella, va a ser tu experiencia de vida. Poca duda esto. Así que vernos como el centro de lo que nos ocurre, vernos como el centro de lo que ocurre, es un lugar donde si te posicionas, puedes construir nuevos puentes para ti mismo y para tu alrededor. Estoy hablando también de cambio. Existe un cambio constante en nuestra vida y en nosotros mismos. Vamos cambiando cada día que va pasando, cada año que va pasando, vamos descubriendo cosas en nuestra vida, en lo que nos sucede en ella, que hace que cambiemos. No somos los mismos tres años después. Que hace tres años. Y esto significa que tenemos un poder, un poder personal, entendiendo poder como un mecanismo que podemos utilizar para mejorar, para desarrollarnos, para simplemente situarnos donde queremos a lo largo de esta vida. Y esto es mucho. Si sientes ya que tienes ese poder, si ya has descubierto que puedes conocerte a ti mismo o conociéndote a ti mismo puedes cambiar, transformar cosas de ti y eso por ende convierte la realidad en una experiencia distinta. Ya estás en el camino. Sigue por ese camino porque ese autoconocimiento te va a permitir disponer de tus propios recursos. Estoy hablando también de aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje es también centro a lo largo de nuestra vida. Cuando aprendemos, estamos descubriendo algo nuevo que pasa a formar parte de nosotros mismos y de nuestra situación y entorno. Desde ahí pensamos, evaluamos, simplemente sentimos, actuamos. Y transformamos el aprendizaje nos va a llevar siempre a ese cambio a veces hay una confusión entre conocimiento y aprendizaje el conocimiento es llenar tu mente y concretamente la memoria en ti en tu cerebro que ahí está ese almacén de elementos que pueden describir las situaciones de la vida y digo puede porque la vida en sí misma es la experiencia de la vida, no lo que pensamos exclusivamente de ella. Porque cuando pensamos estamos dentro de nosotros mismos, pero en nuestra mente. Mientras que fuera de nosotros está la experiencia de lo que está ocurriendo. ¿Mm? Interesante distinguir lo que soy yo, lo que tengo yo dentro, con lo que puedo vivir fuera. Pues con toda esta mochila de recursos que tienes, de capacidades que tienes, porque tú mismo te estás experimentando a ti mismo cada momento, con tus ilusiones, con tus frustraciones, con tus deseos, con tus haceres. Toda esa experiencia que estás viviendo contigo forma parte de lo que tú eres y eres más posiblemente lo que pensamos que somos. Así que mi intención no es más que mostrar un camino, un camino hacia uno mismo, hacia el autodescubrimiento para que forme parte la vida de ti, en lugar de tú estar detrás de todo lo que la vida parece ser. Y digo parece ser porque vivimos en un mundo interpretativo, nos relacionamos desde las interpretaciones nos relacionamos desde lo que pensamos, desde las ideas que cada uno tiene sobre lo que es y lo que no es. Y desde ahí estamos relacionándonos en general. A pocos les interesa la propia realidad y experiencia de lo que se vive. Es más lo que se interpreta. Así que dentro de ese mundo interpretativo nos olvidamos de algo importante que es la conexión con nosotros mismos. Así que espero que te conectes contigo. Ese es mi deseo. Para mí ha sido una experiencia de descubrimiento. de apasionarme de nuevo con la vida de comprensión, sobre todo. Porque cuando vas comprendiendo te liberas mucho. Te das cuenta que... Formas parte de algo y que tienes los recursos para poder abordar las situaciones que ahí se dan. Y si estás ahí también, pues estás más tranquilo contigo porque empiezas a saber de ti lo que te gusta de verdad, lo que no, lo que te sobra, lo que sí va contigo. Y empiezas a sentirte mejor también si haces ese proceso. no Al menos esa ha sido mi experiencia. Bueno, buen camino mis mejores deseos y a por ello tú eres el centro eres el centro de tu vida